Estamos en Little Italy, la pequeña Italia, el Manhattan Nueva York y aquí pueden venir a comer, a cenar, hay a restaurantes italianos eh, hay de todo, pero si sí, los platos están entre 16, 17 dólares más o menos y pues añaden de la propina y todo el servicio, pero bueno si quieren darse ese bujito hay varios este, restaurantes bonitos Literación. que están como, <risa> muy al estilo mediterráneo entonces para que se den una vuelta y si no pues nada más con que se dan la vuelta para que conozcan hay edificios con ladrillito rojo y todo muy